Nico Sánchez, aplauso para Nico Sánchez, pero tiene de venado tuerto. Oh. Directamente. ¿No? Directamente. Sí. Vamos a hacer otra canción que puede llegar a parecerse a una que por ahí conocían pero que no es. Otro eh... estreno. Cualquier cuestión de derechos de autor no... no corre acá. O sea, saben que sale? les pedimos que traigan bebida. No, no derechos de autor. En fin. Ah, arrancamos, Vengan Yo tengo Oh, oh, baile, baile, baile puto, baile, soy un río en Constitución. Oh, oh, baile, baile, baile puto, baile, soy un gringo en Constitución. Baquete la Bajo la va Oh, You're